Hola amigos rubiqueros, con motivo de las fiestas navideñas vamos a hacer un nuevo sorteo. El cubo en cuestión que se sorteará será un Moyu Diamond Stickerless, un cubo fantástico para que podáis añadir a vuestra colección. Lo único que tenéis que hacer es ir a Twitter y hacer retweet en el tweet fijado en nuestro timeline. Lo encontraréis arriba del todo. Y nada más, que tengáis felices fiestas todos.